Hola amigos de Mr. Roboto Estamos aquí con la información del Robo Jam. Bueno, este video es un video premiere Donde estamos dando los resultados de los retos asincrónicos Del Drill y del RoboSketch Vamos a empezar con el Drill Porque el Drill es un reto que tuvo muchos equipos Tuvo 33 equipos sin embargo, no todos se entregaron. Vamos a ver qué, qué era lo que tenían que hacer y vamos a ver un poquito eh, esa información de, de lo que es el distrio. ¿Okay? Ya a esta hora que estamos grabando este video ya ha pasado el tiempo de apelación. Por lo tanto, estos son resultados finales. Uh, en RoboSketch se hizo mucho antes y con distrio ya... Se demoró un poco más debido a que tuvimos unos retrasos en las transmisiones, pero igual espero que lo hayan disfrutado bastante. Bueno, entonces vamos a ver cuáles son aquellas condiciones que tenían que cumplir los, los, eh, los equipos. Eh, por ahí unos que se llevaron sorpresa por no estar leyendo instrucciones. Entonces decía algo así como esto. Los equipos deben programar el robot, el robot en el mapa Disk Transport para llevar los discos a una posición como se muestra en la imagen. Esto lo estoy leyendo del Drive que todos los equipos tenían acceso. Eh, formando un número 10, celebrando los 10 años de Pollux. Muchas gracias a nuestro patrocinador Pollux, que, que la verdad eh, queríamos hacer algo especial para ellos. Y por eso se hizo este número 10 celebrando los 10 años de Pollux para considerarse válido se debe cumplir lo siguiente los discos rojos están a la izquierda como se muestra en la imagen los discos azules y verdes están a la derecha como se muestra en la imagen el robot debe terminar dentro del cuadro rojo aquí fue donde muchos por andar a las carreras no hicieron esa parte y ahí está la clave, dice para considerarse válido entonces ¿qué pasa? no lo pusieron en el cuadro rojo no es válido el reto, así el resto lo hayan hecho bien. Los otros son condiciones técnicas, entonces los que lo hicieron bien, pusieron el todo y terminaron, pero de pronto eh, no, no estaban separados bien los discos o el cuadro eh, no estaba tocando la línea o lo que sea, pues se penalizaban, ¿sí? algunos tuvieron penalización, pero igual, igual se les valía, ¿no? entonces esas son las diferencias entre lo que es la condición para considerarse válido y los requisitos técnicos. Que no es justo, que porque los eh, de pronto era algo más sencillo, lo que fuera, pues de pronto, pero eso es lo que decía el reto. Punto. Bueno, para esto vamos a mostrar los equipos que no lograron el corte. qué me refiero con el corte? Solo vamos a mostrar... Los videos de los 10 primeros equipos del Distrill. Eh, hubo cerca de 15 equipos que lo lograron. Ahí también ven que hay uno fuera de tiempo que se muestra. Es porque ellos habían pedido un inconveniente técnico y se les dejó, pero igual se les tomó el tiempo. Entonces, se les considera dentro del tiempo, pero igual les tienen 94 minutos. ¿sí? Te quedaron de 16. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, sigue todo lo demás, vamos a ver todo lo demás, ¿Qué es todo lo demás vamos a ver los siguientes eh, equipos, ok entonces voy a ir acá, eh, el siguiente equipo para ir uno por uno, para no, para no dañar la sorpresa, es el equipo CO2 Squad de la Universidad de Canadá, eh, van a ver que el reto está en español, vamos a verlo vamos a escucharlo Hi, está en inglés, perdón Entonces como podemos ver Isaac simplemente nos está diciendo Cómo es el reto Nos está dando una indicación De cómo está haciendo eh, En este caso eh, Lo de los discos Ustedes vieron que Vea, vea que es un acercamiento diferente ¿no? él, él lo que hizo fue empezar a llevarlos A otro lugar para poder Empezar a jugar con lo de los discos rojos Entonces, Ah bueno, entonces está diciendo que usó bloques personalizados Ahí se puede ver cómo, cómo lo hizo Lo cual está muy bien, era muy válido hacer eso Y pues de pronto un desarrollo un poco eh, demorado Pero igual, igual de válido, ¿no? Igual de válido Entonces podemos ver que por ejemplo a él no le quedaron todos los discos eh, separados con 200 milímetros y por eso hay una penalización, pero eso es parte de, del reto. Aquí voy a, voy a bajar un poquito el volumen a Isaac, aquí ya está, él lo que hizo fue, fue un poco extraño porque en vez de eh, agarrar, ir a agarrar a un lado, dejar, agarrar en el otro y así, no sé. Pero igual, válido. Él los llevaba aquí para poder ir haciendo lo otro. Otra forma de hacerlo, ¿no? Otra forma de hacerlo. Válida igual. Muy válida igual. Pero es una forma diferente de hacer el, el mismo reto. Bueno, esperemos que ya va terminando. Isaac... Y le falta lo último, que es el, el, el de darlo al disco, al, al cuadro rojo, que lo hace ahí. ¡Perfecto! Eso fue Isaac con el equipo de la Universidad de Calgary, el equipo CO2 Squad. Y con ese equipo tuvimos, tuvieron un tiempo de 54 minutos. Como pueden observar, tiempo inicial 51, final de 54, por las penalizaciones. ¡Listo! Siguiente equipo para ir eh, avanzando Va a ser el equipo También de University of Calgary Robotics eh, Green Boy Green Boy este, este equipo es un poquito Este video es un poquito psicodélico Entonces no se asusten Ok Ya van a ver por qué digo que es un poquito psicodélico El, el, el video Inclusive el, el, el usuario es Mystical Miner Algo así bueno, vamos. Cabe anotar uh, que dicen University of Calgary, pues no son estudiantes universitarios, son del semillero de FLL, de uh, University of Calgary. Y este tiene un, <ríe> ahí como un app raro en ese en esa video, entonces está medio psicodélico ¿no? la imagen. Pero mira cómo lo hace él, él lo hace muy rápido, tiene muy claro cómo va eh, tomando y, y, y dejando, ¿no? Entonces mira, ahí va a dejar este, deja el rojo y si no estoy mal, toma uno verde. Eh, apenas deja el, el rojo. Todo lo lleva como al centro, por lo que veo. Veo que ahí en el centro siempre hace como un giro medio extraño. Pero es como parte de su programación está muy bien, muy bien, excelente, excelente, Kyle Kyle lo hizo, me parece que hizo muy buen trabajo, recordemos que estos equipos no tienen podios, se les está mostrando porque están dentro de, de la hora, esto lo hicieron dentro de una hora, hay otros equipos que ya mostramos que ya eh, lo, lo enviaron, pero más de una hora, entonces vamos a mostrar sobre los 10 que nos hicieron dentro de una hora, con sketch va a ser un poquito diferente porque no muchos lo hicieron durante el tiempo. Okay. Y aquí termina en el cuadro rojo. Súper bien. Perfecto, Kyle. Excelente. University of Calgary. En Canadá. Excelente. Creo que hicieron muy buen trabajo. Bueno, vamos. ¿Qué sigue? Entonces, vea que aquí tenemos todos los que están aquí del tiempo. Aquí pueden observar. Que tenemos eh, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis equipos que lo hicieron después de, de, de una hora entrega. Y bueno, vamos a, a como a darle este homenaje a los que lo hicieron dentro de la, de la hora. Uy, uy, uy, ahí se me se me estaba pasando algo que no quería que me viera. Entonces seguimos con, eh, bueno, ya terminamos con Kyle. Y ahora vamos con el equipo Nastratech Traveler. Nastratech o Nastratech, como lo pronuncien, ¿no? Eh, Traveler entregó en 50 minutos, tiempo final 50, y vamos a ver su reto. Eh, muy buenos días, mi nombre es Yair Pillana, eh, soy representante de la escuela de robótica Nastratech en el reto de District. Eh, soy del país Ecuador y les vengo a presentar mi reto bueno para este utilicé lo que son los bloques cada uno de los da un momento que está un poquito lenta bloques, eh, es solo es la información para, agilitar el, para agilitar el proceso entonces como pueden ver mi robot va reemplazando los, los discos y para hacerlo más fácil lo deja uno ahí y reemplaza el otro también utilice lo que son las eh, dar vuelta en dirección con los grados para hacerlo más fácil al final termina en el cuadro rojo muchas gracias excelente el excelente Nastatec en entonces este fue otro reto en Nastatec excelente Nastatec Astratec Traveler, en 50 minutos lo integró entonces ahí vamos siguiendo y vamos con Robichote es de Colombia Mi amigo Esteban Esteban Rodríguez Esteban era, era coach de un, otro equipo de robótica Él participó la vez pasada como coach Y ahora pues ya no Ya, ya no está en esta institución Y quería eh, Participar Y lo intentó, yo creo que hizo muy buen trabajo Él mismo me mandó un mensaje Reconociendo que Que cree que había que, quienes lo habían hecho mejor que él Pero que igual eh, se sentía muy contento con lo que había hecho. Eh, bueno, entonces vamos a ver a FiveBot con Robichotes. Bueno, buenos días. Este es el FiveBot del equipo Robichotes. En este momento tenemos aquí unos bloques prehechos y la rutina. Entonces, la, aquí la estrategia es diferente. Aquí él tenía un montón de, de subrutinas y ya después programó, ¿no? Podemos ver que todas estas posiciones ya estaban definidas en los bloques hechos. Tenemos que tener modificaciones para que los discos rojos eh, fueran a las posiciones donde están los discos y los discos verdes ya se acomodan provisionalmente en, en otro lugar para poder como dar los robos que vienen en ejecutar. Pues ya íbamos con el último robo y nos vamos a la pues, posición uh -huh. donde estaba un disco verde. Ya acá, pues ya hemos pues, costumado volver a organizar el disco de, manera, de la manera en que estaba. La Muy bien. Entonces aquí Robichotes muestra con cómo con esos bloques predefinidos él, él va haciendo toda esta labor, ¿no? Entonces creo que, que ahí va a estar haciendo muy buen trabajo. Excelente Robichotes. Termina Robichotes y... Termina esto justo. Muchísimas gracias. Gracias a ti Esteban. Entonces Esteban eh, lo termina con un tiempo de... 46 minutos sin penalizaciones, lo cual está muy bien. Ya nos vamos acercando. Número 6, UDITEC con Topo Toropo. Bueno, UDITEC un, un, siempre es un rival de, de respeto. no y, y, y, y bueno, aquí lo intentaron muy bien. En un tiempo de 40 minutos vamos a ver este reto de UDITEC. inicialmente se configuraron los bloques unas, unos pasos iniciales para ir hacia adelante hacia atrás, hacia la derecha y hacia la izquierda como pueden ver tienen números para nosotros poder colocar la cantidad de movimientos que queremos que haga también se hicieron los bloques para poder agarrar y soltar los discos y un bloque para poder posicionar el robot en el lugar inicial donde arranca Podemos ver cómo coloca todos los cuadros rojos inicialmente, todos los discos rojos en el lado izquierdo. Y vemos el recorrido que hace para colocar el último disco verde. Posteriormente hace el recorrido para posicionarse en el punto de partida. Muchísimas gracias a nuestros amigos de UDiTech. O, bueno, yo digo UDiTech, pero en inglés UDiTech está muy bien. Ellos son de Bucaramanga, Colombia. Entonces, felicitaciones hicieron muy buen trabajo muchas gracias UDiTech, ya nos quedan poquitos nos queda 1, 2, 3, 4, 5 ya vamos llegando, vamos llegando vamos llegando al top 5 vamos llegando al top 5 y a ese podio número 5 está el Bribot desde Perú, desde c 38 minutos la entrega y vamos a ver qué hizo el equipo CMRE GILDMIRTECH con su robot Bribot. Señores del jurado, estamos grabando el reto que nos indica llevar, eh, llevar los discos y así formar el número 10 en la pista. Para lo cual, llevamos los discos azules formando el número 0 en la parte derecha. Después, llevamos los discos rojos formando el número 1. Eh, como vemos, no hay espacio para el último disco rojo, así que lo dejamos ahí cerca de donde debe ser su posición. Vamos por el disco verde formando el número 0 que queda. Vamos por el último disco verde para formar el, el número 0. Después de eso, iríamos por el disco rojo y al lugar indicado para formar el número uno, y de ahí nos volvemos a la posición inicial como indica el rey. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, yo quiero hacer una aclaración ahí porque no va a faltar el que me diga, Eduardo, pero no está en el centro del cuadro rojo. No, no, no, no. Vamos a ver la, la regla. La regla dice, el robot debe terminar dentro del cuadro rojo. No dice terminar en el centro. ¿Listo? Entonces... ...para que tengamos eso muy claro... Eh, ...lo hicieron muy bien, muy bien... ...nuestros amigos de Sicuani. Eh, ...y eh, con un tiempo... ...de 38 minutos de entrega... ...este reto empezó a las 9 de la mañana... ...y de hora Colombia... ...y tenían 90 minutos para hacerlo... ...bueno... ...número 4... ...el que está el que va a salir de 4 creo que está haciendo una fuerza... ...porque quedan 4 equipos... ...y dice... uy ...yo estoy dentro de los cuatro pero quiero ser el tercero... ...no el cuarto y... Número cuarto es de Colombia, es de Cali. El Schrödinger's Bot de Nacer se llama el, eh, el reto. Chicos, tienen que tener en cuenta algo. Cuando enviamos los videos, eh, se cuenta hay, hay, hay ocasiones en que por X o Y motivo, algunos equipos envían dos videos porque envían uno y en el momento que envían, uy, se me faltó algo y envían... Bueno, descuento. En esos casos especiales que no pasan muy seguidos, se cuenta el equipo, el, el video que mmm, mejor o, o, o, o que más le convenga. Y muchas veces no es el video del mejor tiempo. Porque a veces el del mejor tiempo da descalificación. Entonces eso puede pasar, ¿ok? Lo estoy diciendo en general, no lo estoy diciendo por nada específico. Eh, pasó con algunos de los que tienen tiempo ahí, ¿listo? Pero es válido. Ahora, Shoringer's Bot. Vamos a ver el video de Shoringer's Bot y espero que eh, les guste. Un momento. Entonces Aquí está Shoringer's Bot de Naser. Lo hicieron con código, ¿no? Ok, entonces esto es mi solucional al retos. Lo que el robot hace es que primero va a reemplazar esos discos rojos por los discos verdes. Eso lograma a través un algoritmo podométrico donde el robot eh, se le ingresan las coordenadas donde están los discos y él ya sabe a dónde ir y pues esto lo incorporan las funciones eh, condicionales pues ya si se le pone E1 o R1 entonces el robot sabe si es verde rojo o cual disco es y bueno entonces esto aquí que reemplace los verdes por los rojos eso es lo que hace, primero va por los verdes y después va a la alocación de los rojos eh, luego el robot deja los discos azules Ah, sí, utilizando también el mismo algoritmo dométrico y después vuelve por los rojos que lo había dejado fuera del camino y los va a colocar en los lugares donde estaba el, el azul 2 y el verde 4 y esa es la solución de esto muchas gracias y termina el robot en el cuadro rojo eso es una de las cosas que eh, faltó a muchos equipos y ¿no? eh, algunos sí a ver y quiero eh, ser muy claro en esto de que algunos le preguntan a los jueces, no, que está bien. Y nosotros lo que nos fijamos es, ah, sí, entregó y se ve. O a veces miremos el, el sonido. Nosotros, no cuando ustedes preguntan si entregaron bien, si está bien, no, nosotros no estamos calificando en ese momento su reto. No, eh, queda muy difícil para los jueces teniendo en cuenta que son 50 equipos, imagínate cada vez que preguntan si ¿sí está bien, entonces tengo que ver dos minutos de video cada vez que me preguntan si está bien entonces, eso para aclarar que es responsabilidad de los equipos leer el reto y hacerlo de forma adecuada ¿Sí? para eso se puso por escrito para eso tenían acceso a él en un Google Drive eh, desde la página web también se les mandó el link eh, bueno para que tengan en cuenta que se podía leer varias veces estaba en inglés y en español ¿okay? esto también va para para nuestros amigos de la India que, que lo hicieron también estaba en inglés para ellos acá ¿okay? también me, me, me llegó alguna retroalimentación que no, que es que no nos explicaron recordemos que siempre aquel que se le pidió, eh, hizo preguntas sobre el reto, se le trató de responder de la mejor manera posible, muchos inclusive me escribieron directamente y en la medida de los posibles se les respondió eh, bueno vamos, antes de seguir vamos ya con el podio vamos con el podio, número 3 nuestro hermano de México México, México lindo y querido México lindo y querido y está Space Invaders Robotics, un saludo para Pablo eh, y a todo su equipo bueno, vamos con el robot turbo y vamos a ver Space Invaders lo tengo en 34, vean la diferencia 34 y 35, o sea, un minuto y ni les digo cuántos segundos, porque si tomas los segundos fue menos tiempo ahí va También con código. más o menos por esta porción, por eso se llega hasta a este punto. Después de eso marca el segundo línea de código de la variable que se dirige siendo estas líneas de código, donde se debe dejar, dejar el disco lado y de ahí terminar, termina vol dejándolo y volviendo al área de inicio y volviendo a su propia área de inicio. Una vez que se acabe el form Venga, hermano, a mí que me explique más bien cómo hacer mis propios eh, impuestos. Entiendo más que ese código. Felicitaciones, el que lo hizo. Yo no entendí nada, le creo, pero sí se ve que hizo mucho trabajo previo, sobre todo. Muy interesante que vea que cuarto y tercer lugar eh, hicieron código, ¿no? No necesariamente el que hizo el código, el que eh, trabajó más en el código fue el que ganó. Entonces vamos a ver. Vamos a ver qué, qué, qué fue lo que hizo que ganaran estos retos. Vamos a ver, vamos a ver. Entonces, felicitaciones, felicitaciones a Pablo y a su equipo en Space Invaders Robotics. Bueno. Vamos. Número 2. Solo quedan dos equipos que faltan. Y yo creo que ya los equipos que faltan, que no se ven en la lista, porque vamos a poner aquí la lista... Vamos para que vean, vamos para que vean, para que se vean, para que vean su lista, para que vean su lista. Y el que no se vea en su lista, ya sabe que queda en segundo y en primer lugar, pero no saben qué orden. Entonces, segundo lugar para la secundaria de talentos de Irapuato, Guanajuato, con talentos 2. Vamos a mostrar, eh, este es el video que tenemos como ese equipo. todas las fichas de color azul junto a sus fichas de color azul del lado derecho todas las verdes en, acomodadas como estaban solamente cambiando las del lado izquierdo al lado derecho y en este caso la última roja cambiarla hasta abajo y aquí comienza el robot con este robot las las muy altas. interesante que vea esa programación muy interesante porque ahí funciona y está con bloques por eso yo les decía, no necesariamente el código es el que gana. Sí, esta lesión con bloques igual van en segundo lugar. Entonces, son en el tipo de cosas que tenemos que tener en cuenta cuando programamos, cuando hacemos algo con eh, este tipo de cosas. ¿Listo? Bueno, súper, súper, súper bien. Vamos súper y excelente les recordamos a todos los que nos están viendo pueden dejar los mensajes que igual estamos respondiendo en premier así no estemos en vivo ahí termina eso fue talentos 2 talentos 2 fue hecho súper bien talentos 2 y eh, bueno talentos 2 tuvo un tiempo de 28 minutos 28 minutos igual le sacó una ventaja considerable a Space Invader Robotics de 6 minutos. O sea que felicitaciones chicos. No siendo más. Ustedes ya lo saben. El equipo que ganó ya está en este momento haciendo fiesta, haciendo fiesta, está celebrando. Eso, vamos para el Robo Jam All Stars. Porque eso es lo que ganan. Segundo y tercer puesto van para su nacional. Entonces van eh, el equipo de Escuela, de Secundaria Escuela de Talentos Talentos 2 va al RoboJan México, Space Invader Robotics va Robo al México, que será en mayo. Y el primer lugar. Aquí. Y esto es muy bonito porque hicieron el 1-2. Este secundaria de talentos de Irapuato, Guanajuato, Talentos 1. Con su Robot Talentos 1. Gana primer lugar Entrega en 21 minutos Tiene una penalización pero igual Esto le da para 22 Y en este caso Ahí va eh, Bueno, buen día Este es el reto que se nos asignó En el En la categoría de discrete. En este caso lo que se nos pedía era Trasladar todos los discos rojos A una columna en, la, en el costado izquierdo del castillo y colocar los discos verdes en la parte de arriba y abajo del, dentro del castillo y los discos azules tendrían que ir dentro, del, de esto, bueno, en, dentro de estos dos discos, de estos cuatro discos verdes. En este caso ya con los postos le falta por colocar el disco verde y bueno, al final nos pedía que el robot tenía que estar completamente en la base para terminar la programación. Eh, esto es el, el, el, la solución del código del problema en sí, y esta es nuestra programación. Este, básicamente son motores y al final nada más hacen un, un bloque de programa, un bloque creado por mí para que la programación final estuviera muy sencilla. Bueno, como pudieron observar, ahí sí hay una penalización porque ahí no están a 200 milímetros, ahí hay un minuto. Igual le sacó mucha ventaja al segundo. Eh, y mucha ventaja al tercero o sea que súper bien ahí eh, felicitaciones para Irapuato, Guanajuato felicitaciones también eh, estos son equipos que son auspiciados eh, eh, muchas veces porque no tienen los recursos eh, fueron a última hora invitados a participar eh, se inscribieron creo que el último el penúltimo día o sea que felicitaciones lo hicieron igual muy bien y bueno ...ya, yo creo que ya... esto ...este reto es muy... ...diciente, es un reto que es muy... ...digamos justo... ...en el sentido de que todos tienen las mismas condiciones... ...al mismo tiempo... ...no hay forma de, de, de, de que vean... ...algo antes, entonces... Eh, ...es muy importante... ...felicitaciones... ...para la secundaria de talentos de Irapuato... Eh, ...wow, yo me quedé sorprendido... ...yo no los conocía... Eh, ...y bueno... ...simplemente les quiero decir que... ...felicitaciones... Eh, vale anotar lo voy a decir no voy a decir el nombre del equipo hay un equipo que lo envió antes hubiera quedado en primer lugar pero no tuvo en cuenta devolver el robot al cuadro rojo y por eso queda como retorno válido quedó descalificado por ese detalle pero hubiera quedado primero ya el equipo lo sabe ya hablé con el coach y bueno son cosas de la vida que pasan, chicos. Hay que leer eso, esos detallitos. Hay que leer esos detallitos. De todas maneras, muchísimas gracias. Entonces, esto fue lo que es Disreal Ahora vamos para Sketch ¿Y por qué voy para Robesketch, Sketch Wow, Sketch fue un poquito diferente. Ya les voy a explicar por qué. Vamos a ver aquí. Vamos a abrir Robosketch. Sketch Era difícil, era fácil. Les voy a explicar por qué. Aquí dice, ¿qué había que hacer en el reto Robo Sketch? Había que hacer lo siguiente. La flor de lis es un símbolo de poder, soberanía. Este es de nuestro patrocinado por The Valerio Foundation. Eh, un símbolo de poder, soberanía, honor y lealtad. También de pureza de cuerpo y alma. Los equipos deben dibujar una flor de lis azul. El cual es uno de los elementos del logo de nuestro patrocinador The Valerio Foundation. Si ven el logo... Aquí está la flor de liso, ¿no? Nosotros hicimos nuestra propia versión de la flor de liso. Listo. La flor está compuesta por dos rombos tipo diamante, donde el inferior es más pequeño al superior. Un rectángulo encima del rombo inferior, dos pétalos en forma de media lunas y una línea en el centro mostrando simetría, tal como está en la imagen. Sin embargo, lo pueden hacer en cualquier parte del mapa, para considerarse válido deben completar las figuras y el color propuesto para ellas. Ahora, figuras y color. Eso es lo, lo, lo principal para que sea válido. Ya, si no cumplen algunos de los requisitos técnicos, ya hay penalizaciones. Pero para que sea válido es figura y color. Lo, ¿Por qué lo digo? Porque hubo un equipo que lo hizo perfecto y no lo hizo del color adecuado. Ya, ya todos los equipos tienen esa información. Se les envió la información a ellos. O sea que no hay sorpresas ahí. Los equipos lo saben. Los equipos eh, lo tienen, lo deben tener muy claro ya. Entonces, para que tengan en cuenta que son el tipo de cosas que, eh, que pasan en este tipo de retos, ¿no? Por no leer los detalles. Igual la imagen está azul. Ahí dice una flor de lis azul. Listo. Bueno. Entonces. Vamos a ver primero los... Ay, no, no, no, no me hagan spoiler, spoiler, spoiler. Spoiler alert, spoiler alert. Bueno, bueno aquí, aquí está. Entonces, a... aquí vamos a ver primero los, los que no lo logran. Maker School, Roboto 1.0, CSM, eh, The Columbus School, Starbucks, Starbot, Starbucks Electra, Starbucks Neptuno, Roboto 2.0, Kira 1, George 3. Cero, corto circuito con corto vex escuela robótica de El Salvador con Atreyu Bolívar Coding con Wally -E, eh, Neuro Robotic SJB eh, Roboto 1.0 Blue Bot Técnica 60 Irapuato de Guanajuato con Rotaquiles le enviaron todo esto fue en un fuera de tiempo, desde eh, del lugar 6 al 12, fueron fuera de tiempo. El lugar 5 fue RM M, M Neurorobotic, que ya se le envió. No voy a decir por qué no, eh, no es reto no válido, ellos lo saben y no lo vamos a decir acá. Y ahora vamos a, a ver solo los cuatro equipos que lo entregaron dentro del tiempo, a pesar de que uno tiene. Una penalización, vamos a explicar esa penalización enseguida, porque algunos dirán, ah, vea, es que el sonido, está. Vamos a explicar esa penalización de enseguida. ¿Listo? Bueno, list 3 del Columbus School, en 90 minutos queda en cuarto lugar, igual no queda en el podio. Vamos a ver su reto. Van a, van a ver que el reto lo vamos a disfrutar primero el reto y vamos a ver que hay un tema de que el audio está al máximo y todo, ¿qué pasa? al parecer estaban grabando desde una reunión de eh, Zoom donde los chicos estaban mostrando lo que hicieron y desafortunadamente algo pasó con el programa que no reconoció el audio, sin embargo había forma de verificar el audio por otro lado se escuchó lo hacen bien, no hay ningún problema, pero para que tengan en cuenta por qué no está aquí. Eso se, por eso se le dio un, un, un minuto de penalidad, no más, eh, por lo del audio, pero igual eh, se les contó el reto. Igual, volvemos a lo mismo, igual no quedan en podio eh, y eh, quedan al límite que eran los 90 minutos. Ese robot lo hizo muy bien, ahí pueden observar que lo hizo muy bien. Una flor de diferente en ningún momento se dijo... Se dijo que tenía que tener un ancho y una altura mínima, pero en ningún momento se decía que la media luna tenía que ser de, de un tamaño determinado. Eh, aquí este está más pequeño que el de arriba, lo cual está válido. Y con eso ganan, eh, bueno, quedan en el cuarto lugar. Muchas gracias a Economic School as 3. Bueno, seguimos. Este es un equipo que, bueno, habíamos cometido un error y para eso está el proceso de apelación. Por medio del proceso de apelación nos, nos, nos eh, dicen, vea, nosotros sí hicimos esto. Lo revisamos y efectivamente había habido un error por parte de nosotros. Y con eso quedan en tercer lugar. Este equipo es... Dun, dun! CCM de Ecuador. Felicitaciones a nuestros amigos de Fractal Robots o Fractal Bots. Ok. Eh, desde Quito, vamos a verlo Mi ver. nombre es Leonardo Espinosa de CCM eh, este es el, eh, la figura que, que ya está que, que acabé ya de hacer para a, hacer esta figura lo primero que hice fue establecer desde dónde quería iniciar que desde donde quería que iniciara a, a dibujar la figura. Hice bloques, los diferentes bloques serían el bloque de diamantes, que, son, que hacen los, los, rom, los rombos de este cuadrito rectángulo. Después eh, hice un bloque luna, que está usted ejecutándose en este momento, que, eh, que, que es para hacer los, los me, casi medio círculos estos son los pétalos de la Entonces, flor de lis, ¿no? Eh, ahorita ya se está acabando de realizar la, la primera luna. Al, al terminar de realizar la primera luna, le se, se, dio, dio otro, otro, otro, otro ángulo y una dirección para que regrese a este punto de inicio. Que este punto de inicio tomamos de referencia para hacer las dos lunas. Entonces, ahorita se está acabando de hacer el... Eh, una figura que, que, que nos demoramos eh, nos bastante en hacerlo está acabando super bien, ahí va esa media luna Quiero recalcar que estos fueron figuras, diamantes y, y medialunas que se dieron el día del de, eh, entrenamiento Listo, entonces eh, también por ahí se hizo en los videos Se mandó la información O sea que si van a ver eran dos diamantes, dos medialunas y un rectángulo Realmente no era mayor eh, figura, eran cinco figuras en total Y la línea Súper bien Excelente Bueno vamos a terminar entonces, de hablar nada, entonces, eh, espero ganar el primer lugar. Gracias. Con mucho gusto Leonardo Bueno lo hiciste muy bien Leonardo Déjame decirte que lo hiciste muy muy bien Gracias a eso te llevas un tercer puesto Y bueno Segundo lugar, segundo lugar, segundo lugar. Se lo va a llevar, se lo va a... ¿Quién se lo llevará? ¿Quién se lo llevará? ¿Qué país? ¿Qué país se lo lleva? ¡Perú! Con Semer Gilmer Tech de Siquani nuestro amigo Neymar, el Neymar de la robótica. Quiero darle un saludo muy grande a Neymar porque Neymar es nuestro, fue nuestro campeón la vez pasada. Igual te llevas tu, eh, tu acreditación para el en Perú. ¿Ya? Y Ecuador tiene también su acreditación para Royame, Ecuador, que también toma, va a ser en agosto. El Ecuador y Perú va a ser en julio. Se llama su acreditación para estos países. ¿Listo? Vamos a ver Neymar. Neymar, a ver, cuéntanos, a ver qué pasó. Van a ver que Neymar tiene 60 minutos de entrega y 63 en total. Hay unas penalizaciones por retos técnicos, por algunos algunas cosas de los tamaños, ¿ya? que no cumplió. Vamos a verlo. Buenos días, hoy les voy a presentar mi reto, que es hacer una flor con medias lunas y algunos cocos, como ven. Y pues primero me por la parte de abajo y no tienen medidas que los para hacer el total, los dos cocos, pues el que... Era más grande, era el que estaba en alto y en, el, en la posición baja estaba el más pequeño. Luego inicié haciendo las medialunas lunas, como si fueran sus pétalos y un rectángulo. Y después voy a seguir con otra medialuna luna que está a su, al otro lado de, de esta. Bueno, como pueden observar? Si ¿Sí vamos... Se, se ve que él estaba haciendo esto Mientras que estamos hablando Mientras que estamos hablando En la reunión Yo no había escuchado esa parte Seguro Por eso es que muchos equipos Prefieren salirse de la reunión Cuando están haciendo los retos Para que ese tipo de cosas no pase eh, eh, Eso fue ya Tipo 9 de la mañana Sí, 9 de la mañana que lleguemos a empezar el reto Distriol. Eh, como pueden observar, este equipo lo entregó bastante bien. Y ahí está terminando. ¡Wow! ¡Súper bien! ¡Súper bien! Bueno, ¿qué, ¿en qué incumplió eh, nuestro amigo? Primero que todo, incumplió en que se sale el pétalo. Un, el cuadrado se sale un poquito del pétalo. Ahí lo penalizaron un minuto. En el tamaño también. Listo, él tiene en total tres penalizaciones, ya no me acuerdo cuál fue la tercera. En general fueron tres penalizaciones que eh, eh, incumplió. Entonces, por eso se lleva ese tiempo de... Eh, en total de 63, ¿sí? Entonces, si sí, era más o menos la, las 9 de la mañana cuando, cuando eso pasó. Eh, porque, claro, empezaron a las 8 el reto y 63, 9, 0, 3. Por eso estaba hablando ya con la gente de la India que está en Israel. Bueno, perfecto. Sicoabot, Samer Jimertek se lleva con el segundo puesto con 63 minutos. Y el primer lugar, el primer lugar. Adivinen, adivinen dónde será, dónde será, dónde será, dónde será. De qué país, de qué país, de qué país se lo lleva. ¡Ecuador! nuestra con el robot Pegaso. Se lleva el primer lugar. 52 minutos. Vamos a ver su reto. Buenos días, mi nombre es Eduardo Pilataxi del país de Ecuador. ¡Uy, un tocayo, Eduardo Pilataxi! En nuestra tech. Y mi nombre de mi robot es Pegaso. Primero vamos a ubicarnos para hacer la línea. Después, eh, ahora vamos a hacer un rombo. Súper bien el diamante. Después procedemos a hacer en la primera media luna. Mira cómo todos los equipos procedieron diferente, ¿no? Algunos hicieron primero la estructura del, del centro, luego hicieron lo de los lados. Otros hicieron por mitades, un lado y luego el otro. Eh, entonces fue, fueron estrategias diferentes ¿no? a pesar de que la ahora misma figura todos lo hacen diferente para hacer la segunda media luna muy bien excelente las media luna. esas flor de lis eh, muy bonitas me parece que hicieron un muy buen trabajo ahora procedemos a hacer el rombo debajo. pálido y por último el rectángulo excelente hizo muy buen trabajo, ahí lo importante es que cumpla con los tamaños y demás y si sí lo cumple, ahora chicos, este fue el reto, los dos retos Disreal y RoboSketch eh, bueno, ya eh, recuerden que toda esa información está ahí esto es simplemente esta es la imagen eh, bueno les quiero decir que Primero que todo, muchas gracias a todos los equipos participantes. Tuvimos un apoyo gigante por parte de ustedes. Eh, la organización, la verdad, está muy contenta con el apoyo que ha tenido. De parte de ustedes, como siempre, hay cosas por mejorar, claro, hay cosas por mejorar. Habrá, eh, yo sé que habrá equipos que de pronto no están de todo satisfechos, tendremos una una encuesta para que por favor nos digan todas esas cosas que podemos cambiar. Eh, o sea, a veces nos puede dar coraje porque no, se nos pasan cosas, ¿no? Pero eso eso pasa. Eh, lo importante es que si es algo de la organización que podamos cambiar, que podamos mejorar, no lo digan y con mucho gusto lo haremos. ¿Listo? Bueno, no siendo más, vamos por terminado este video de eh, estos... Retos, entonces felicitaciones a los ganadores. Muchas gracias, un abrazo virtual. Y recuerden que este fue Mr. Roboto Robótica para mentes inquietas en RoboJam. RoboJam, chao chicos.